alianza de 10 organizaciones para defender los parques nacionales. Los parques nacionales es el, un logro enorme del Estado colombiano y el ambientalismo colombiano. Pues hoy, después de 50 años desde que se creó el primer parque nacional, un poco más de 50 años, Colombia tiene un sistema de parques muy robusto. Y lo más interesante es que se creó ese sistema de parques en medio de la guerra, en buena parte. El último gobierno... Ha hecho, deja un legado importante en parques nacionales, entre otros el parque más grande de América Latina, que es Chibiriquete, que es un verdadero tesoro. Pero al mismo tiempo, los parques nacionales de Colombia, algunos de ellos se encuentran amenazados. Y por ejemplo, el parque Chibiriquete, el parque La Macarena y el parque Tinigua se encuentran amenazados. ¿Por qué? Porque con el posconflicto se ha desatado una enorme deforestación del gran corredor que existe entre y la serranía de la Macarena. ¿Y entonces qué, qué, tiene, qué, qué tiene que hacer ahí, parques como vamos? Entre otras cosas, pues denunciar, presionar al gobierno, presionar a las entidades para detener la deforestación, pero por otra parte, claramente eh, generar alternativas para resolver muchos de los conflictos que hay en parques nacionales, proponer políticas para resolver conflictos ...socioambientales que hay en los parques nacionales... ...y naturalmente hacer de observatorio... ...¿de dónde sale Parques como vamos? Pues bueno, sale de una conversación que tuvimos... ...el empresario Alejandro Santo Domingo y yo... ...sobre los parques nacionales de Colombia... ...él y yo preocupados por la enorme por las amenazas que hizo de los parques... ...¿por qué él preocupado? ...porque él es una persona muy comprometida con el tema ambiental... ...entre otras, la financiación de los estudios... ...para la creación de, parques, de los nuevos parques del gobierno Santos, en buena parte lo financió la Fundación Santo Domingo y haciéndonos la pregunta de qué hacer, dijimos, bueno, se necesita una gran una organización que defienda los parques nacionales. Y entre otras, la Fundación Santo, desde la Fundación Santo Domingo, conjuntamente con la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, armamos Parques Como Vamos, invitamos ocho organizaciones a hacerse miembros de Parques Como Vamos, y hoy en día es una alianza de diez organizaciones todas las cuales ponen recursos en especie o en dinero para adelantar esta gran actividad de la defensa de los parques.